Jerry, Jerry, ¿dónde te metiste? Dale que nos tenemos que ir. Te dije que te apures. Jerry, ¿dónde está? ¿Dónde te metiste? Oh, no. Otra vez te lesionaste la rodilla. Dios mío, este hombre... Pero, pero esto, eso te pasa por ir a jugar al fútbol con esos vagos. Se cree Messi. Ya no tenemos 20 años, tenemos que cuidarnos. Bueno, menos mal que te pusiste un poco de hielo, pero mirá que el hielo no te va a resolver el problema. Por lo menos en la otra rodilla te pones la rodillera. Eso te salva un poco. Mirá cómo tenés esa rodilla. Mirá cómo tenés esa rodilla. Parece una empanada. Déjame que, que ahora lo vemos. De responsabilidad, aviso de responsabilidad. Bienvenidos mis quinéticos y cinéticas a quienes salud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Sí, ya se me corté el pelo, bueno pueden poner sus comentarios abajo. Vamos a comenzar hoy con un tema interesantísimo interesantísimo desde hace rato que todo el mundo me viene preguntando y cuándo va a hablar de rodilla, de rodilla, de rodilla o de rodilla depende de qué país es usted, nosotros decimos rodilla el tema de rodillas es un, es un tema muy particular, muy interesante y lo voy a desarrollar en una forma didáctica. La rodilla es, como dicen en inglés, a different animal. Es un animal completamente diferente. Primero les tengo que contar un cuentito y yo les digo que escuchen el cuentito. Lo voy a llevar a Jerry, lo vamos a, le vamos a sacar la vestimenta, eh, su camiseta de fútbol y vamos a empezar. Bueno, dale. Vale, dale, dale, vamos a cambiarte. ¿eh? Yo te ayudo, te cambiamos, así podemos empezar a pisar despacio. Dale, dale, dale, pisar despacio, despacito. Vamos, vamos, ahí, despacito, ahí va, ahí va, despacito, despacito. Muy bien, ya lo desvestimos a Jerry y vamos a, lo pusimos en su asientito y vamos a empezar a contar qué pasa con la rodilla hagámonos un estudio, por un segundo, por un segundo, usted es un impulso nervioso y tiene que viajar a 430 kilómetros por segundo hacia la rodilla, va un poco rápido. Usted sale del cerebro, Usted es el impulso nervioso que sale del cerebro, no, las fibras del cerebro se cruzan, o sea que el cerebro derecho maneja la parte izquierda del cuerpo y el, la, el hemisferio cerebral izquierdo maneja la parte derecha, porque lo que empieza en el lado izquierdo terminan en el lado derecho, así como funcionan los impulsos, entonces se cruzan y esta es la gran ciudad, acá hay un montón de movimiento, cuando llegamos a la parte de la cervical y nos vamos a acercar un poquito, cuando nos llegamos a la parte de la cervical, acá, acá hay un montón de movimiento, veo las autopistas, veo las autopistas que de golpe se entrecruzan en un punto a la salida de la ciudad, bueno acá hay un montón de autopistas, entonces usted en lugar de tomar la autopista que va para los brazos, toma la autopista que va por la columna y esta autopista es una autopista grande, larga, es como que entra ya, sale de la gran ciudad, se, se, se mete en una autopista que va despacio, tranquilo y usted ve cómo en cada salida los nervios van a inervar diferentes partes del cuerpo, pero usted tiene que seguir, usted sigue ese impulso y acaba de encontrar otra otra intersección de autopistas. en esa intersección de autopistas que son más grandes que las de acá que son más chiquititas usted va a tener que viajar hacia la rodilla. entonces va, sale de esa autopista y pasa a la cadera y llegamos a la cadera, esta es la articulación de la cadera de la que vamos a hablar en algún momento que está metida acá adentro En generalmente decimos que la cadera mueva la cadera mueva la cadera en realidad uno se agarra de los coxales pero lo otro, la, la cadera está metida ahí adentro entonces como vemos entró en un pueblo que se llama la cadera pero usted tiene que seguir hasta la rodilla, entonces sigue sigue sigue sigue y llega a la rodilla, esto es el campo, usted ahora ya está en el campo y llega a la rodilla a descargar su estímulo. ¿Qué pasa? Ve que esto esta zona es más tranquila, es como que son autopistas grandes. El, la rodilla es un pueblo que sirve de conexión entre la cadera y el pie, entre la cadera y el pie. Como usted verá, la cadera está encajada, la cadera está encajada en un huevo. Ahora, el pie, vamos a verlo, está encajado entre dos huesos, la tibia y el peroné hacen un encaje al pie de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Este pueblo llamado la rodilla depende su economía de lo que pase en la cadera o lo que pase en el pie. Si algo pasa en la cadera, este pueblo sufre. Si la economía del pie está mal, este pueblo también sufre. Por lo tanto, podemos decir que la rodilla es un fusible. Cuando duele la rodilla es porque algo está pasando o en el pie o en la cadera. Observen la articulación de la rodilla, ¿ven? No ven que no está encajada como la cadera, la cadera está metida adentro, está protegida, la rodilla no, la rodilla están sueltos prácticamente, está la patela que es la rótula, este huesito que ahora vamos a ver cómo movilizarlo, pero no tiene protección, la única protección de la rodilla son los ligamentos cruzados, los ligamentos laterales y los músculos, eso, eso es lo que protege la rodilla, por eso que cualquier movimiento de torsión, como le pasa a los jugadores de fútbol, como le pasa a Jerry, cualquier movimiento de torsión con el pie clavado, se lesionan los ligamentos. Bien, hay otra cosa además. Nosotros tenemos lo que se llama el menisco. Tenemos un menisco interno y un menisco externo. O sea que la rodilla tiene dos meñiscos. Es como una especie de esponjita en cartílago que está ahí para que no choque el hueso con el hueso, si yo lo pongo acá, vamos a mostrárselo más cerquita como está chocando el hueso con el hueso, ahí pongo el menisco entonces el menisco le hace de, de colchón a los dos huesos, muchas veces yo me acuerdo la gente cuando era más joven y jugamos al fútbol, algunos se lesionaba. Ah, andar huesero acá la vuelta que te pone la, la rodilla en el lugar. ¿Eso qué quiere decir? Generalmente lo, los huesos y lo, las articulaciones tienden a, a ponerse en el lugar donde les corresponde. Si encajan así y están un poco salidos, al moverlo tienen que volver a ubicarse en el lugar que les corresponde. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, jugando al fútbol, se produce una torsión y el menisco se dobla o se parte. Un pedacito se parte, ¿no? se dobla y traba a la, a la rodilla, porque la rodilla no puede ya correr, porque está ese menisco doblado, vamos a doblar el menisco, está doblado y lo está trabando. Está doblado y está trabando. Entonces, ¿qué pasa? Uno iba al huesero, te hace trac, trac, trac, maniobra, hasta que, el me, hasta que el menisco se suelta y se vuelve a ubicar en el lugar donde estaba. Pero no es que se curó la rodilla, el menisco estaba así y saltó y se volvió a poner en el lugar. ¿Qué pasa? Si se le vuelve a trabar cuando usted está jugando al fútbol es porque quiere decir que se está saliéndose ese... ese ese menisco entonces qué pasa uno va de nuevo y va de nuevo y va de nuevo hasta que en algún momento se rompe y tiene que ir al traumatólogo el traumatólogo también le puede hacer esa maniobra tiene que ir al traumatólogo para que lo opere para que le haga una artroscopía y a veces se corta ese pedacito o se pega o se, o se repara entonces hay diferentes técnicas cada profesional usa la suya qué pasa cuando la gente me viene a mí a la oficina con Ramón de lugar con un problema de rodilla. Vamos a hablar de los ligamentos, los ligamentos cruzados y los ligamentos lateral interno y lateral externo. ¿Qué pasa? Sí, yo miro la rodilla. En general, yo viene aquí en la oficina, tengo este problema de rodilla, yo miro la rodilla. Pero a mí lo que me preocupa más es lo que pasa en el pie o en la cadera. Hay, hay unos vídeos que yo puse sobre pie, como todo se asienta en el talón. ¿Este es el talón? ¿Este es el talón? De huesito, el calcaño, ¿eh? entonces cuando yo piso, con el calcaño se le me, me traba la rodilla, debe tener el menisco bloqueado, cuando yo piso depende cómo pise la rodilla se va a ir hacia afuera o hacia adentro, depende como si yo tengo pie plano la tibia va a rotar, la tibia va a rotar hacia adentro y vamos a ver ese movimiento también y se cae la planta del pie y se tuerce la rodilla. Si yo tengo el calcáneo hacia afuera, así, torcido así o así, si yo tengo el calcáneo hacia afuera, torcido, o sea, como que me voy a torcer el tobillo, la rodilla hace este movimiento, ¿eh? se va al varo Entonces tenemos el valgo de rodilla, que serían las rodillas cuando se chocan, ¿eh? En esta posición o el varo en esta posición. El, eh, ¿Qué pasa con el varo y con el valgo? Vamos a ver. Yo, si la rodilla se va hacia el valgo, ven que aquí este menisco, el menisco externo, va a estar más comprimido. Eh? Se va a comprimir. Y el ligamento lateral interno se va a elongar, se va a distender. Si me voy al varo con la rodilla hacia afuera, el ligamento lateral externo, el de afuera, se va a distender y el meñisco interno se va a comprimir. Entonces, la rodilla se va a gastar según cómo yo camino. Si yo estoy caminando desalineadamente, la rodilla va a sufrir. Yo siempre digo que el que tiene un pie plano es como manejar un vehículo con una rueda pinchada o ponchada o flat, como le digan. O sea... Tarde o temprano va a romper la transmisión, va a romper el palier, va, va a romper toda la estructura. Por eso es importante empezar a detectar y corregir estos problemas. Si yo tengo un barro de rodilla, las rodillas hacia afuera, ¿eh? que es el que hace por ejemplo el jinete, el jinete generalmente, las la, la piernas de cowboy, ¿eh? yo tengo que ir hacia adentro un deporte que se puede hacer es, esqui es esquiar o hacer este, los, ¿cómo se dicen? Los, los que van los skate, los que andan con los skate, entonces yo llevo las piernas, trato de llevar las piernas hacia, hacia afuera para compensar, en esta posición intermedia, las rodillas casi juntas, yo estaría en una correcta alineación, pero yo me tengo que concentrar en mi calcaño, entonces ya tenemos que el problema de calcáneo va a, va a afectar la rodilla, otro problema que va a afectar la rodilla es la cadera, si yo tengo un glúteo medio y yo di ejercicios para el glúteo medio, si ven los videos de los glúteos, voy a tratar de poner un link ahí, si yo tengo el glúteo medio fortalecido entonces la cadera va a estar estabilizada, si se desestabiliza la cadera quiere decir que la que va a sufrir es la rodilla ahora les voy a mostrar los ligamentos cruzados el ligamento lateral externo el ligamento lateral interno